Muchas personas se preguntan si es posible conocer el sexo del bebé en la primera ecografía, que tiene lugar en la semana 12 de embarazo. Hola, ¿qué tal te saluda vida y estilo saludable? En este video compartimos las diferentes ecografías que existen, cuando se realizan, y se responde a la pregunta de cuándo podemos saber con certeza el sexo del bebé. También respondemos a otras preguntas como las diferencias entre las ecografías de niños y niñas. Comencemos. En general, se puede saber si es un niño o una niña cuando se pueden ver los genitales del bebé en la ecografía. Esto suele ocurrir en el segundo trimestre del embarazo, pero, aunque no lo supiéramos hasta ahora, el sexo del bebé podría determinarse desde la primera ecografía la mayoría de las veces se realizan tres ecografías durante el embarazo, en el primer trimestre, alrededor de las 12 semanas, en el segundo trimestre, alrededor de las 20 semanas y en el tercer trimestre, alrededor de la semana 36. En algunos casos, también se realiza una primera ecografía para confirmar el embarazo en las primeras semanas de gestación y se comprueba la implantación, la actividad cardíaca y el número de embriones. Sin embargo, una investigación realizada en Canadá ha demostrado que es posible encontrar un marcador en la primera ecografía que puede determinar el sexo del bebé con una fiabilidad del 97%, incluso si los genitales no son visibles. La clave es la posición de la placenta en relación con el feto. El estudio analizó las ecografías de más de 5.376 mujeres embarazadas, el 22% de las cuales se sometió a una ecografía transvaginal en la sexta semana de embarazo. Se comprobó que en el 97,2% de los niños, la placenta o las vellosidades coriónicas, tejido que contribuye a la formación de la placenta, estaban en el lado derecho del útero, mientras que en el 97,5% de las niñas estaban en el lado izquierdo. Más tarde, entre la semana 18 y 20 de embarazo, la ecografía transabdominal confirmó el sexo de los bebés, en el 98 a 99% de los casos, confirmando lo que se había observado semanas antes. No se sabe por qué los embriones masculinos pueden implantarse en un lado del útero y los femeninos en el otro. Tipos de ecografía durante el embarazo. En general, se realizan tres tipos de ecografías durante el embarazo. El primer tipo se realiza en el primer trimestre, a las 12 semanas también llamada ecografía de los tres meses la segunda se realiza en el segundo trimestre y tiene lugar en la semana 20 y finalmente está la ecografía del tercer trimestre que tiene lugar alrededor de la semana 36 también es importante saber que se puede realizar otra ecografía en la sexta semana pero es transvaginal y no permite ver el embrión sin embargo Permite ver la cámara gestacional o la estructura que nutre al embrión durante las primeras semanas de embarazo. En cuanto al sexo del feto, hasta ahora solo se podía determinar observando los genitales en la ecografía, lo que nos dejaba en la incertidumbre hasta el segundo trimestre. Sin embargo, hoy en día existen técnicas modernas que permiten identificar el feto antes con un porcentaje bastante alto de fiabilidad. Lo explicaremos con más detalle a continuación ecografía a las 12 semanas es niño o es una niña a las 12 semanas llega la esperada fecha de la ecografía en la que podemos ver a nuestro hijo por primera vez y comprobar cómo está el feto esta ecografía es muy importante porque permite a los médicos determinar si hay alguna malformación que impide el desarrollo del feto o si tiene alteraciones cromosómicas y si sí, como en la mayoría de los casos el feto está en perfecto estado pues bien, para los que se preguntan cuál es el sexo en la ecografía de los tres meses, ¿es un niño o es una niña? Tenemos buenas noticias. Gracias a la ecografía de las 12 semanas, ya podemos saber si nuestro pequeño será niño o niña, aún sin que se vean los genitales. ¿Pero cómo? Tal como se mencionó antes, en la primera ecografía es posible determinar cuál será el sexo del niño, con una fiabilidad del 97%. Ello es posible debido a la posición de la placenta en el feto. Se trata, por tanto, de unas probabilidades muy elevadas para conocer el sexo del recién nacido antes del segundo trimestre. De hecho... En las semanas 18 a 20 de gestación se comprobó que en el 98 a 99% de los casos se ratificaba lo que se había observado previamente. Esta técnica para saber el sexo en una ecografía a las 12 semanas se ha popularizado a día de hoy y es conocida como método Ramsey. Ahora bien, actualmente se desconoce por qué los fetos de un sexo u otro se posicionan en un lado de la placenta o en otro. Se trata únicamente de un método efectivo para conocer el sexo del bebé durante las primeras semanas. ¿La ecografía de las 12 semanas es abdominal? Otra de las preguntas más frecuentes por las madres primerizas es si la ecografía de las 12 semanas es ¿abdominal o vaginal? La respuesta a esta pregunta es que pueden ser ambas. Es decir, se puede realizar de manera no intrusiva con la ecografía Doppler de las 12 semanas, o con la sonda abdominal tradicional o mediante la ecografía vaginal. Debes tener en cuenta que con la sonda abdominal se obtendrán planos más amplios, sin embargo, la resolución es de menor calidad. Por el contrario, la ecografía vaginal permite ver el feto con mayor nitidez, aunque los planos son más cortos y el desplazamiento es más limitado la realización de una prueba u otra depende en todo caso del profesional en cuestión que esté realizando la revisión también es posible realizar las dos pruebas si éste las considera oportunas debes tener en cuenta que la ecografía doppler de las 12 semanas es más completa que la tradicional Esta calcula el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos lo que permite hacer rebotar las ondas sonoras de alta frecuencia en los glóbulos rojos circulantes es decir Permite mostrar el flujo sanguíneo en comparación con la tradicional. Diferencia entre eco de niño o niña. Al hablar de diferencia entre eco de niño y niña nos encontramos con algunos detalles que resultan decisivos para poder determinar el sexo del feto. Las diferencias en ecografías de niños y niñas principales son las siguientes. Los genitales. Es la manera más habitual de identificar si el bebé será un niño o una niña. Esto puede conocerse durante el segundo trimestre. La posición. La zona genital también suele presentar variaciones a partir de la semana 11. Para ello, hay que fijarse en la extensión con forma de tubérculo que sale desde la zona genital. En caso de que sea una niña, este presenta un ángulo inferior a los 30 grados con respecto a la espina dorsal del feto. Ahora bien, si el ángulo es superior a los 30 grados, se trata de un niño. La frecuencia cardíaca. Aunque no se trata de algo exacto, hay quienes afirman que la frecuencia cardíaca puede servir para conocer el sexo del bebé. En estos casos, si la frecuencia cardíaca resulta superior a 140 pulsaciones por minuto sería una niña y si es inferior un niño. En cualquier caso, lo más aconsejado es esperar hasta el segundo trimestre. En ambos casos, es mejor esperar hasta el segundo trimestre.